Despiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero, y derrámate sobre nosotros. A las tres, ruega por mi misericordia en especial por los pobres pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente, en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida, por los méritos de mi pasión. ¿Cuántas veces oigas el reloj, dando las tres, sumérgete, totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola, suplica su omnipotencia para el mundo entero, y especialmente para los pobres pecadores? Ya que en ese momento, se abrió de par en par, para cada alma, en esa hora puedes obtener todo lo que pidas para ti, y para los demás, en esa hora, se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Reza, incesantemente esta coronilla que te he enseñado, quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte, hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia, de mi misericordia infinita. Padre nuestro, que estás en el cielo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 en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,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 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. El amor de Dios es la flor,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 Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que manó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, Encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío.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 Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida y a toda esperanza, en ti confío. Oh Dios eterno,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 Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para que vosotros os salvéis Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria a unos de otros si no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos... ¿Cómo vais a creer en mis palabras? La acción liberadora de Jesús encuentra su oposición en los dirigentes del pueblo que no han hecho caso a Dios, ni han guardado la alianza, ni han observado la justicia. Por eso no admiten que Jesús dé vida y libertad a los hombres. Por no buscar la gloria, el amor de Dios, para realizar su designio liberador, buscan gloria humana, poder, riqueza, prestigio, y son opresores del ser humano. No tienen fe. El que así acusa ante Dios a los dirigentes del pueblo, no es Jesús, sino Moisés. Ellos no se han comprometido con la obra liberadora realizada por Moisés. Por eso no reconocen a Jesús como la persona que da cumplimiento a lo anunciado por Moisés. Testigos y testimonios a favor de Jesús liberador del pecado y de la muerte son Juan Bautista Las escrituras Las obras que el Padre le encargó realizar Son obras a favor de la vida del ser humano Quien conozca a Dios tendrá que admitir que ese es un testimonio válido La palabra testimonio diez veces repetida en esta cuaresma, apoyados con fe en el amor de Dios, en la palabra de Jesús, en las Escrituras, seamos testigos de Cristo con obras liberadoras, a favor de la humanidad sometida, explotada, humillada, para hacer creíble, el Evangelio. Acto de consagración al corazón inmaculado de María Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extinde el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, reina del rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros, Hagan florecer este valle, que nuestro odio ha secado Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz Que tus manos maternas acaricien a los que sufren Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y a su país Que tu corazón afligido, nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y a hacernos cargo de la humanidad herida y descartada Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús viendo al discípulo junto a ti, te dijo, «Ahí tienes a tu Hijo» y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, «A cada uno de nosotros, ahí tienes a tu Madre». «Madre, queremos acogerte, ahora en nuestra vida y en nuestra historia». En esta hora la humanidad, agotada y abrumada, está contigo al pie de la cruz, y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. Te veneramos, con amor, recurrimos a ti mientras tu corazón palpita por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y nuestra... Nosotros solemnemente nos encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado, a nuestras personas, a la Iglesia y a la humanidad entera, y de manera especial a Venezuela. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra, provee al mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón, abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz. Confiamos que por medio de tu corazón... La paz llegará. A ti, pues, te consagramos, el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas, mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. Efectos maravillosos, de la consagración total, al inmaculado corazón de María. Persuádete hermano carísimo. Que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción? Las cuales voy a indicar más adelante. Participarás de los frutos maravillosos que producen en el alma fiel. Primer efecto. Conocimiento de sí mismo. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo, por medio de María su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Si Dios no es su principio como autor de la naturaleza o de la gracia, y a consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti mismo sino con horror, te considerarás como un caracol que todo lo mancha con su baba, como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno, o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad. Y mediante ella... Te despreciarás a ti mismo, no despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. El segundo efecto es la participación en la fe de María. La Santísima Virgen te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. Ahora, que ella reina en los cielos, no tiene ya esa fe, porque vi claramente todas las cosas en Dios, por la luz de la gloria, sin embargo, con el consentimiento del Altísimo, no la ha perdido al entrar en la gloria. La conserva para comunicarla a sus más fieles servidores en la iglesia peregrina. Por lo mismo, cuanto más ganéis la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera. Una fe pura, que hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario. Una fe viva y animada por la caridad. Una fe que te hará obrar siempre por el amor más puro. Una fe firme e inconmovible como una roca. Una fe que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas. Una fe penetrante y eficaz, que como misteriosa llave maestra, te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo, las postrimerías del hombre y el corazón del mismo Dios. Una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Finalmente una fe que será tu antorcha encendida, tu vida divina, tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu alma omnipotente, de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos por el pecado, para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano. Y finalmente para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. El tercer efecto. Es, que adquirirás una gran madurez cristiana. Esta madre del amor hermoso, quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil desordenado. Y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su hijo, con la santa libertad de los hijos de Dios y para encender en el alma el amor puro, cuya tesorera es ella. De modo que en tus comportamientos con el Dios caridad, ya no te gobernarás como hasta ahora por temor, sino por amor puro. Lo mirarás como a tu padre bondadoso, te afanarás por agradarle siempre. Y dialogarás con él en forma confidencial. Como un hijo con su cariñoso padre. Si por desgracia llegaras a ofenderlo, te humillarás al punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, tenderás la mano hacia él con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente sin turbación e inquietud, y seguirás caminando hacia él, sin descorazonarte. El cuarto efecto. Es una gran confianza en Dios y en María. La Santísima Virgen te colmará de gran confianza en Dios y en ella misma. Confianza y consuelo es poder decir, que el tesoro de Dios, en el que Él ha puesto lo más precioso que tiene, es también el tuyo. Ella, dice un santo, es el tesoro de Dios. En alabanza de Cristo y del Inmaculado Corazón de María. Amén. Te quedaste con nosotros, Madre de nuestro corazón, te quedaste con nosotros para mostrarnos tu amor. Virgen de los ángeles, Santa Madre de Dios, ruego hoy por nosotros tus fe. Rosa escogida Eres tú nuestra alegría Ruega por nosotros a tu mano para tu amor Mi querida y querida Tú que estás tan cerca de Dios y nuestro peregrinar Acudimos a tu oración Ruega por nosotros